Una segunda persona resultó detenida este martes, acusado de, junto a dos más, incendiar una vivienda en esta ciudad, de acuerdo con la versión del denunciante, porque este último se fue con un dinero con el que lo habían enviado a comprar drogas. De acuerdo con la versión del detenido, esto es totalmente falso. No, yo no puedo decir nada, porque yo no sé qué pasó. Me porque me, eh, un joven de los que supuestamente estaba contigo María. Que habían mandado a comprar una droga y que ustedes la habían consumido, y tú decidiste que vender en eh, la casa. ¿no? No, no. Yo no sé por qué dice eso, pero yo no sé Nosotros estábamos en la casa mía, ellos duraron un ratico conmigo ahí combatiendo y ellos se fueron. Y después ellos se fueron, yo me acosté. Pero, ¿qué estaban ustedes haciendo? No, estaba el... viendo, yo estaba viendo un el monterón. Ellos no llegaron y terminamos de beber el rombo yo compré. Después mandé a un a otro post y me lo llevaron y lo vimos también. No permiso, sí, no Cordero, NTR. Su noticiero regional.